...porque cuando la gente piensa en liderazgo feminista... ...piensa en muchas cosas... ...en simplemente que hay una mujer... ...con un micro... ...hasta que, que... solamente estemos hablando... ...nosotras, en femenino, continuamente... ¿no? ...entonces vamos, vamos a desmenuzar un poquito... En, el, ...en qué significa esto... ...yo quería empezar... Eh, ...leyendo una, una definición... ...que hace Marcela Lagarde... ...sobre empoderamiento... ...que a mí me parece suficientemente inspiradora... ...y yo creo que... Y tras ello, pues, vamos para meternos un poquito en faena, no estaría ni más, ¿no? Dice Marcela Lagarde que el empedoramiento es el proceso de transformación mediante el cual cada mujer, poco a poco, o a pasos gigantes, deja de ser objeto de la historia, la política y la cultura, deja de ser objeto de los otros y se convierte en protagonista y en sujeto de su propia vida. Dicho de otra forma, es el proceso a través del cual cada mujer se faculta, se habilita y desarrolla la conciencia de tener derecho a tener derechos y a confiar en la propia capacidad para conseguir sus propósitos. Este proceso se hace necesario si se tiene en cuenta las constantes desautorización de las mujeres y las dificultades con las que se encuentran para poder capacitarse y sentirse valoradas y reconocidas. En los últimos tiempos, el feminismo se ha convertido en un adjetivo, un adjetivo que revalida absolutamente todo, revalida política feminista, urbanismo feminista, arquitectura feminista, música feminista, parece que simplemente llamar feminista a algo implica un barniz de libertad, de desestereotipado, de, de, de progresión, cuando realmente eh, ya esto tiene que ser más de una moda, ¿no? No, tiene, no tiene, tiene que buscarse un contenido mucho mayor. La política feminista comenzó a oírse de nuevo cuando, a pesar de que ha estado trabajándose durante muchos años, cuando dos personas que conocemos, pongo Lito en, en este momento porque me parece como evolución histórica importante, tanto... Eh, Manuela Carmena, como ha colado llegaron las alcaldías de dos principales ciudades de este país. Hola. Y, y, fue, y, fue, muy curioso, y fue, fue muy curioso, porque de repente apareció el, el, el, eh, aparecieron de nuevo las entrevistas en los medios de corriente principal de qué es el, el feminismo, el, la política feminista, qué implica ser mujer, estar en política, y empezaron otra vez las entrevistas en primera plana, las entrevistas en medios dominicales lejos quedaba aquella, no sé si recordáis aquel reportaje de la octava legislatura en la que aparecían las diputadas del PSOE, diputadas del PP con vestidos de alta costura y eso se le llamaba feminismo en la política o política feminista bueno, lejos de ello, se empezaba a hablar de otra forma de hacer política, de una forma en la que se, le met, se me ponía el foco en las necesidades y en los individuos que se centraban en la política entonces, feminizar la política se convirtió en el taller o en el la hipótesis de todos los talleres que significaba feminizar la política si simplemente había una mujer liderando cualquier eh, movimiento o cualquier actividad política implicaba eso, feminizar la política Esperanza Aguirre estaba feminizando la política Margaret Thatcher era una feminista en política eh, el caso es que quizá como un, Punto de inflexión, tenemos el súper conocido transgresor e internacional 8 de marzo en España, que ha supuesto que dar otra vez voz, y ya no solamente dar otra vez voz, sino poner el foco en que realmente todas esas medidas que se llevan trabajando durante muchísimos años y que no se habían dado voz porque los corrientes principales no se le había dado voz, porque no se había llegado un medio a poner el micrófono al que tenía que poner el micrófono. Era mucho más interesante tener un líder o una persona a la que dirigirse para decir ¿cuál es la opinión sobre esto? Necesitamos a una persona, una cara conocida, tener muchas de variada y eso principalmente era lo que, lo que implicaba la política feminista, implicaba no individualizar, dejar lejos de, de apartar el individuo y empezar a construir en comunidad, empezar a construir en colectivo. De esta manera y, y a corto lo que, lo que nos encontrábamos era precisamente que esta, esta necesidad de empezar a, a, a construir un sistema con nosotras y para nosotras. El sistema político, el sistema empresarial, el sistema económico en el que nos vivimos no lo hemos construido. Nos ha venido dado. De alguna manera todas esas herramientas en las que entramos a jugar ya estaban hechas. Nosotros no contribuimos a, ese, a esas herramientas. Cuando, y el capitalismo y el patriarcado eh, unidos es muy listo y se desdobla y cuando dicen que el feminismo es lo que moda ahora, vale, pues entonces vamos a empezar a poner a mujeres en, alto, en puestos de alta dirección o los primeros puestos de, de, de poder. Claro. Ahí nos encontramos con una trampa abismal y esa trampa consiste en que precisamente lo que se va empoderando es, es que tienen una, una capacidad de trabajo increíble, es que se, se autoimponen unos límites, son muy exigentes las mujeres trabajando, es que son una capacidad de organización increíble, utilizan esas características que generalmente y durante años el patriarcado ha estado estereotipando a las mujeres las ponen en valor no las liberan de ello y hacen de que por eso esas mujeres tan sacrificadas forman parte de esa alta eh, clase, vamos a llamarlo así de mujeres que ocupan puntos de alta dirección o de alta responsabilidad estos puntos de alta dirección es lo que se llama el feminismo del 1% porque sí tienen capacidad de decisión, tienen grande poder, pero no es el común denominador del resto de las mortales, no estamos jugando en esta línea. La creación de un... Eh, decía Ana Gabriel, y, y en eso coincido con ella, que la necesidad del feminismo y de la política actual era crear un feminismo, un sujeto político colectivo. El sujeto político colectivo pasa por crear vías de transformación social, y estas vías de transformación social tienen que romper los métodos que hemos estado utilizando hasta ahora. No vale, como decía lo del por, la portavocía, no vale que siempre vayamos los me, hagamos que los medios, por comodidad, porque siempre se ha hecho así, por lo que sea, siempre vayan a la misma cara a ponerle el micro para decir, ¿y usted qué piensa de esto? Porque en el usted qué piensa de esto hay dos cosas, uno, el usted que piensa, esa persona no puede pensar ella, esa persona, pero tiene un colectivo detrás que lo mismo no ha reflexionado sobre eso. Entonces tienes que dar cuartelillo para que, oye, vamos a reflexionar y vamos a, a empoderar, eh, eh, a legitimar esta decisión o esta expresión de, de voluntad que tú vas a, a transmitir. Eso por una parte, y por otra parte, eh, no hacer una opinión o una forma de política unida, una cara sino que somos coral, son, somos una transformación coral, una transformación colectiva y esa, esa colectividad es la que decide transformar la sociedad y la transformarla en virtud de las necesidades y en virtud de, las, de, de, de los objetivos comunitarios que pueda, que pueda obtener este, este sujeto político. De esa manera, si tenemos que cambiar el sistema y, ponerlo, y sacar, sacarnos a todas nosotras de los márgenes ponernos en el centro, tendremos que transformar todo el sistema, pero nosotras en el centro, y, cogiendo, y cambiando las herramientas, teniendo voz, revisando si lo que hablamos se nos escucha y se nos entiende, revisando si nuestro tono de voz es el adecuado o no es el adecuado para que nuestros compañeras y nuestros compañeros nos escuchen, revisando de si estamos transmitiendo la idea y si quien nos está escuchando lo está, la está entendiendo y todas estas cosas forman parte de las herramientas que necesitamos que Laura y marionela nos van a ayudar a identificar entonces pues bueno, después de, de esta mini presentación os dejo que nos enseñéis que es el liderazgo feliz ¿Pero tú ¿cómo, cómo te llamas? Yo soy Belén vale. Pensaba que me no, arriba. No, no. Pues ya lo he dicho todo pero ya, luego, sí, sí. sí, sí. no, no. pues, yo me llamo Laura sí. y, y soy parte de y soy parte de y no sé si que no sé un la, si la conocéis. Llevamos año y medio, una cosa así, ya, funcionando, oficialmente y, ya ha venido hoy también hermán. Eh, y estamos trabajando un poco eh, igualdad, principalmente a través de la, de la cultura, aunque después hagamos otras actividades diferentes. ¿no? Eh, bueno, esto, esto es la parte corporativa, así, porque vamos un poco con el tiempo ajustado. Tenemos dos horitas, que no es mucho, pero vamos a ver lo que nos da tiempo a hacer. Si, si voy muy deprisa o si me pongo muy pesado, suelta mucha chapa decirme: ¡ah, no, Ya está, ¿no? Eh, hoy vamos a dedicar la sesión a una parte más, más teórica y de pensar y de discutir nosotras de, de qué va esto de los liderazgos y los feminismos y qué está pasando ahora mismo. Eh, y la próxima sesión la, la llevará más Marianela, va a ser una parte práct bueno, práctica. Con técnicas de Teatro Foro, vamos a poner un poquitín a prueba, pues lo que salga, lo que vaya saliendo hoy, no sé si conocéis el Teatro Foro si habéis practicado. Por dejar clara la diferencia de lo que entendemos por, por sexo, que alguna lo no, no, no habéis dicho, ¿no? Es como el, lo que viene determinado biológicamente eh, y lo que no lo que no tenemos lo que, es, eh, lo que, lo que viene desde, desde fuera, no desde dentro y género, en cambio, sería una construcción cultural asociada a ese sexo que en cada cultura cambia y con el tiempo cambia. Eh, sexo tendríamos en un extremo, eh, digamos, los machos, y en otro extremo las hembras. Y género tendríamos en un extremo el masculino y en otro extremo el femenino. ¿Qué pasa? Que no es estar aquí o allí. Estamos aquí como, como entre medias en el sexo también. Quiero decir, la parte biológica, eh, tú puedes ser eh, una mujer, con, hasta aquí de masculinidad, que, o sea, quiero decir, de la parte que, te, que traes de serie, ¿no?, de tener pues, mucho sí. bello, de tener una figura más así o más asado, y lo mismo con un hombre, No hay hombres que tienen muchas más tetas que yo, por decirte. Sí, O una Y lo mismo pasa con el género, tú vas, eh, digamos que el género es como un guión un mandato, una cosa que tienes, un programa que te ponen a la cabeza desde que eres pequeño para que te comportes acorde a, a unión del masculino o del femenino. O sea que estamos, nos movemos un poquito de, de lado y cada uno se ubica donde, donde quiere. Vale. Sexo y género, femenino y feminista. Claro, tenemos como que lo, lo femenino es lo asociado a, a, a la mujer o, a, o al género femenino que hemos dicho antes. Y lo feminista tiene que ver más con una... Bueno, a ver, si definimos feminismo aquí, ya, entonces, un canto, ¿no? eh, lo que tiene más que ver con una lucha y con una conciencia política y social, ¿no? Digamos que tenemos, por, por dejarlo así con ejemplos tontos, pues más claro, revistas femeninas, por ejemplo, y revistas feministas. Revistas femeninas, pues ponte a la mujer de hoy o estas que regalan por ahí, y revistas feministas, pues eso sabemos que tiene más que ver con una lucha y con, una, con algo en común, eh, yo que sé, eh, organizaciones femeninas y organizaciones feministas, La, el grupo de señoras de mi pueblo que se juntan para coser, no es una organización feminista, puede tener algo de, de, de feminista, por bueno, los modos de hacer y tal, pero no es explícitamente una organización, organización feminista, las asambleas de estas que se están formando desde un tiempo de este aparte, pues sí, yo que sé, La, la, la menstruación femenina <risa> y la menstruación feminista, eso ya sería como. como, como <risa> ¿no? sí. Pero bueno, por dejar claro el, el ejemplo para que después no haya confusión entre el liderazgo femenino y el, el liderazgo feminista. ¿no? Hay una visión. Vale, ¿qué más líder y jefe. Digamos, lo, es un poco lo que habéis dicho: el, el jefe eh, normalmente viene elegido o por un superior o por sí mismo o por una cadena jerárquica. El líder normalmente emerge de, de, del, del grupo, que lo... iba a decir corona, pero no, o sea, esa palabra, eh, lo, lo elige como, como, como líder. El jefe tiene más una autoridad, ya su sí, salto, es. Una palabra autoridad muy bien metida ahí, um, ejerce una autoridad más impone más una autoridad y el líder funciona más con la influencia funciona más con la autoridad, con el porque sí y otro funciona más desde la influencia y desde la moral que alguien ha usado esa, esa palabra como referente moral que trabaja más desde el inspirar, el, el, el guiar a un grupo pero sin, sin imponer El jefe manda, da órdenes, el líder no, consulta, tiene una actitud consultiva Constructiva con el grupo, se apoya el de grupo. De bueno, si políticos, depende de los que se sería que. Ahí ahora, ahora entramos en otra ah, cuestión, que era establecer juego. un poco, claro. que un poquito cuál era la diferencia entre líder y jefe, ¿no? Que hay, que las hay. A partir de ahí ya hay tipos de unos y de, y de otros. El, el jefe se mueve más digamos, funciona más hacia un objetivo en concreto elegido no necesariamente por el, por el grupo y el líder está más mirando al grupo que al objetivo en sí. En teoría, ¿vale? esto estamos hablando de teorías de, de psicología social predominantes, luego pues todo es discutible, claro está entonces uno sería más por, el, por las metas, los objetivos el grupo puede identificarse con ellos o no y el líder Sería más que cuidar del grupo y de las metas y los objetivos comunes. No porque haya no apetece. Así, más o menos, por, por clarificar. Eh, ¿Liderazgo estabas tú ya entrando ahí...? Sí, es, es que lo veo muy distinto de líder a liderazgo. Es que líder lo no ves negativo, ¿no? no, no, negativo, ¿no? No, no, no, no, no, no. No, lo vemos también negativo. O sea, no le, yo no, líder, yo no, no le veo no, negativo, ¿eh? puede ser positivo o puede ser negativo. Pero la diferencia que veo es: el líder, el liderazgo es como que le que te sale nato, como que la gente te. Es ¿eh? que no tiene por, por qué ser ni ser la definición, sino que, que tú, por ejemplo, puedes tener un liderazgo sin tú, sin tú aspirar a ser líder. No sé si me explico. Porque te sale porque porque le tienes, ese pero liderazgo, pues, si el grupo no te lo valida, no, no existe. No, pero el que, el que te lo valida es el grupo. Claro, pero Eso si sí, eres pero... jefe no necesitas que el grupo te lo valide, digamos. Si tienes un poder no necesitas que el grupo te lo valide, si tienes un liderazgo sí si necesitas estar validado por el grupo. Sí, pero es el grupo el que te da ese liderazgo, esa sí, es, que sí, es la diferencia sí. que yo veo de... O sea, que líder, pues es que líder pues, se puede llamar a, a cualquiera que tenga un puesto, que tenga un cargo un... No. y eso no quiere decir que tenga liderazgo, en mi opinión. Que no, cualquiera que Eso tenga... es un, eso es bueno, un jefe. Pero... Está... Puede ser, sí. sí. Claro. Eso es. Puede ser, sí. Por, por eso que acabas de decir justamente, porque el líder necesita, para existir, para ser líder y no jefe, el, el, el apoyo del resto del, del grupo, el reconocimiento. Tú tienes un jefe y no te hace falta reconocerle, pero vas a ir siendo tu jefe y está ahí plantado porque se ha ganado la plaza o por lo que sea. ¿Y sí. poder? ¿Qué tal os llevas con el poder, con la palabra poder? Es como que dan sensaciones buenas, malas... Bien, bien. Bien, bien, sí, bueno, bien. bien. Sí, bueno. Sí, bueno, sí. Depende de cómo se crea el cabrón. Claro. claro. El? ¿Un líder tiene poder? No, no es suyo, si tiene poder, soy yo, ¿eh? tiene poder sobre, sobre los que se le han dado, los que le han subido hasta ahí, tiene poder sobre ellos, tiene influencia sobre ellos. Influencia y poder no es exactamente lo mismo. Pero acaba, si influencias en ellos te dan un poder, si tú... Puedes influenciar a no puede esas dar. personas De una secta, por ejemplo No, no, pero no, si tú eres capaz de llevar a esas personas y si las influencias positiva o negativamente, te dan un poder Te dan poder Te da poder y tú lo ejerces No, no es, es cosa de ellos, ¿no? yo tomo ese poder y lo ejerzo de manera consciente, porque ellos me, me ponen a mí como líder y yo acepto ese papel, ¿no? Que no es una cuestión de no, no, es de los demás. El líder tiene una responsabilidad. cuál es menos consciente el papel de líder de es que el de jefe? ¿Menos consciente? Un poco menos consciente. No, no creo que tenga que ser. ¿Por qué menos consciente? consciente? ¿Por qué te parece que es menos consciente? Que me parece que a veces, si el grupo te concede cierto eh, poder o cierto eh, liderazgo, igual tú no lo ejerces conscientemente y también un jefe se le pone para mandar y es consciente de que tiene que mandar y punto. Yo creo que eso, eso que planteas tiene que ver con los tipos de liderazgo a los que estamos acostumbrados, como que estamos muy acostumbradas al liderazgo autoritario, que es el que es más parecido al, al de un jefe y el resto de liderazgos casi no los reconocemos a veces, no nos damos cuenta de la influencia o poder que, que tiene, que es una cosa cultural no de ser consciente o... O inconsciente. El, el que tiene poder normalmente se entiende que, tiene, que desarrolla un objetivo que, solo le, que es suyo, que no tiene por qué ser compartido por el grupo. En cambio, en el liderazgo, el objetivo sí que tiene que estar compartido por, por un mínimo de, de gente. Uno se trata de lo que yo quiero y otro se trata de cómo ayudo a lo que el grupo quiere a que tenga salida. Esto se podría dar muchísimas más vueltas y son, y son todas discutibles, no, no, sí. pero vamos a pasar página y así luego el café pues os da tiempo a charlar más del tema. Una cosina, en los grupos pequeños que habéis hecho, ¿habéis adquirido el rol este que describéis antes? De la que habla mucho, de la que, venga, vamos a concretar ya, pon el papelito aquí, eso es messages, eh, bueno, cosa pues, es eso, entre lo de antes y, y lo de ahora, habéis ido sacando un poco de, de tipo de liderazgo que, que se pueden ejercer. Que, hombre, tipos de liderazgo hay tantos pues, como personas y como combinaciones entre las personas, los, los grupos que se puedan llegar a formar. Eh, normalmente estamos acostumbradas a que haya una persona líder o que destaque en un grupo, pero por supuesto puede haber muchos más. ¿Qué pasa? Que no estamos educadas tampoco en esto y es lo mismo pues, que lo de poliamor, por deciros, ¿no? Que claro que sí, que está muy bien, pero que en la práctica es complicado. Yo varios liderazgos en un grupo, ¿no? Digo, yo no sé si... si en fin, es complicado. Es eh, complicado. Os voy a mostrar una, una clasificación de, de liderazgos de un sociólogo que estuvo experimentando con esto en los años 40, eh, que bueno, es una entre, entre muchas que os podéis inventar y os podéis inventar nombres ahora si sí me viene a la cabeza o, o, o el liderazgo, Laura Sáñigo, a la toma, vale, las tres primeras sí, la última es, de, es más reciente, es una hora más reciente que engloba que, que, que más, más cosas eh, liderazgo autoritario, esto es muy fácil ¿no? entendemos que se nos viene a la cabeza, el de siempre, el de... El de siempre el de que te sí, está tocando bien. las narices todo el día, me he encargado, ahí encima vale, me no. ahí, el que te sí. putea vale. <risa> como una mosca, ¿eh? o no, ¿No el que pasa de todo, y no se entera de nada también está... La el la la jefe, sí, pero puede no putear también, ¿no? Porque también, también como... Lo que pasa de todo, no se entera de nadie, le todo el mundo y luego viene a. entonces no sería autoritario. Ah, ya. Si no, es que sí, si no dirige, si no ejerce autoridad. O la ejerce sobre una persona y donde carga la responsabilidad. No, también, también, también, y los madrones. Y, y tener el charla de sí, que echarle la culpa a él, Que consulta. En realidad el liderazgo democrático se caracteriza porque consulta. Eso es, algo... claro. Y toma en cuenta, oye, y escucha. Que no quita de que, que ejerza un liderazgo. Yo exactamente decir, que no es de verdad claro, claro, claro. Pero de verdad, porque también hay líderes autoritarios que son. El SCR es. El, SFR, eh, el que tú decías, si esto era todo... Es el que, que decíais de, de no, de parte, paso, no ah, y no hay nada parte. y lo, ya, ya lo hacemos. Es, es yo con el con <coughs> tengo un problema: eh, que se juntan liderazgos con el SCR, ¿cómo se hace eso? Es decir, un LSC no, no es un líder, no, no, no lleva el grupo a ningún lado. Es un liderazgo, se le llama también liderazgo invisible. Sí. ¿Cómo claro, un, eh, un ejemplo así paradigmático sería pues, la mitad de los líderes anarquistas. Que respetan la, la capacidad del individuo a equivocarse y a, hacer su, pues, a tomar sus decisiones. Que se mantienen como referente, pero no, no dirigen la, la acción. Como que ejercen de pegamento entre, entre la gente y en el proyecto, o de referente moral, o de inspiración, o tal, pero no, no se dedican a coordinar las tareas, ni a, bueno... Es un los digamos, que si el liderazgo autoritario está aquí mandando, el democrático está aquí consultando las decisiones, y en las mujeres que estarían casi atrás del todo, ¿no? Como eso, invisible. Está, pero no está. ¿Has visto? No pasa mucho. Es muy difícil también, pero se convierte como en un guía espiritual o algo no sé. así. <risa> bueno. Mm. Los... <risa> no, no, no, Más o menos. El, el transformacional sería más esa figura. El transformacional sería una especie de coach, que es así como, como más guay, que cuida al grupo, cuida los objetivos y lo tiene todo. Eh, pero bueno, es como muy ideal, pero cuesta mucho que eso pase en, en la realidad. En realidad los otros tres son como mucho más... más frecuentes. Esta clasificación, y casi todas, se hacen basándose en el, en el grupo, ¿no? Como hemos, esto que hemos dicho ya, que el líder solo tiene sentido dentro del grupo. Y cada tipo de líder tiene sentido dentro de un grupo. Si tú tienes un grupo que no tiene nada de motivación y que, yo que, sé, que, que no está cualificado especialmente para la tarea y, que, y tú tienes personalidad de líder de, de la CFE, eso va a ser un desastre. Yeah. Seguramente. Igual ahí la figura del líder autoritario, que tenemos un poco más ahí y tal, ¿Qué? en algún momento resuelve. ¿no? ¿El líder democrático qué tipo de grupo le iría bien? Así de consultar, de tomar decisiones en común, participativo. Y un grupo participativo. y Que tenga ya ahí un coraje, por lo menos. Un grupo más de iguales. Sí. Que esté un grupo ya esté cualificado, que necesite un poco la motivación o unos objetivos claros, pero que ya que no haya que. bueno, ya sepan qué es lo que tienen que hacer. No tirar. Y, el, y en la F ¿en qué contexto o qué tipo de grupo lo veis? Pues a veces grupos de ocio, todo lo menos, sí. No lo has dicho antes, ¿no? Anarquistas, lo has dicho antes. Sí, no, yo me, me viene el la cabeza, así como... Uff. Pues sí. Pues bueno, grupos que, que ya son muy autónomos, que saben realmente el, el punto fuerte de cada uno, lo que tienen que hacer y en qué momento tienen que hacerlo. En Gente que se super... conoce sí, no sé. bueno o no, que se conoce conocen rompes, pero que tienen claro el objetivo y mm. en dónde están en dónde están ubicados. Si a un grupo de este tipo de personas muy autónomas y muy cualificadas les pone de su nivel autoritario, eso va a ser una lucha de, de, de, de, de, de, de, de, de... sí, totalmente. Entonces el, el la persona que está diciendo tiene que, se que me dar un pasito atrás Entonces, y con sus su asociaciones, sí, sí, trabajos autónomos, claro, claro, eso es, eso es un <coughs> pues, pues, pues, Está guay, idénticamente, ¿no? A mí me lo parece, vamos. Pero que hace falta también que encaje con un tipo de grupo o formarnos en ese tipo de grupo que no estamos acostumbradas tampoco. Desde chiquitita nos ponen en la escuela, a veces que me dice el señor así, que está en una mesa más grande. Entonces, fuerza, un poco. Hay que formarse un poquitín en esto del, del trabajo mismo. Y el transformacional, que decía yo como, como coach, un poco. En este, digamos que no primaría tanto los objetivos, aunque sí, como el, el cuidar al grupo, el ver que todo el mundo se realice ya lo que sería como el más cuidado. Sí. No sé si protector, como cuidado, seriedad, cuidado, no sé si Pero de cuidados, por lo eso menos. Es. Que eso el ambiente, parte. claro. Imaginaos que estáis en un barco, en alta mar, y hay una tormenta del copón. Este tipo de liderazgo, igual si hay que tomar una decisión rápida, no funciona. A no sé que sea un barco asambleario que lleva funcionando ya 10 años sí. solo, ¿no? sí. un grupo asambleario que va a tomar una decisión muy rápido, pero, pero no funcionaría. En un contexto así, sin tiempo para trabajar las cosas en un grupo, sin tiempo para observarse, sin la energía para poner en esa lucidez de, oh, tú ahora necesitas no sé qué, te lo entiendes bien con no sé cuál, tal, no, no funcionaría. Siendo el barco. En el momento de la tormenta, en ese contexto de, de, de, de hasta mar, me estoy imaginando ya ahora, el líder más, el más funcionaría pues sería Ahí está. De ahí que saquéis vosotras también un análisis de vuestras propias organizaciones de lo que predomina, si es una, una organización muy pasiva, si es una organización en la, en la que todo el mundo tiene claro el objetivo y tiene claro lo que hace mejor y demás, para sacarse un poco la, la, el cuento que más nos dar. Va. Vale, esto, esto es una clasificación de un estudio de un coach que se llama Gustavo Mutis, que es como famosete, Sí. y las, las conclusiones a las que llegó fueron un poco estas. Los ¿no? pero liderazgos pero bueno, también el lenguaje cogerlo con, con cuidado. Bueno, cuando decimos autoridad informal y autoridad formal, ya estamos entrando de un esquema de funcionamiento bastante patriarcal, considerar una cosa informal y la otra formal. Eh, gran intuición, comunicación simbólica, que, bueno, que podemos entender que se trata más de, de gestos y de maneras de comunicarse que el mensaje en sí que sería masculino, directo y verdad. Manejo de las emociones contra control de las emociones, que también es bastante significativo, significativo esto. Claro, pero, o sea, lo que se entiende por liderazgo tiene más que ver con autoridad y con ser un jefe, Exacto, es lo típico sí. masculino que con toda claro, esa fase sí, de, sí. de poner en juego y meter en el juego las emociones los cuidados que son bueno, imprescindibles bajo mi punto de vista la escucha, la observación no imponer eh, la cooperación frente a, a ser directivo y pa, pa, pa que es una cuestión de... Pues, Eh, Relacionáis estos tipos de liderazgo con tendencias políticas o con sistemas políticos. Sí, claro. Eh, pues sí, claro. Sí, ¿no? <risa> pues sí. Que la mayoría son más... Digamos, claro, lo que deja. la, la derecha, pues, Bueno, sí. Lo que deja fuera las emociones, los cuidados. La escucha, la cooperación, la preservación. Claro. Lo que deja fuera todo eso se parece mucho al capitalismo, creo yo. Sí, sí, a los los y a los tipos de liderazgo que vienen, uh -huh. que vienen en, ese, en ese parque. Bueno, esto ya para <risa> <que> estar <risa> a casa porque no uh, un poco <risa> para pensar <que, risa> cada uno de Es lo mismo, ¿eh? Tú ya es lo mismo. Mucho sí, pero, sí, eh, por sí. Si queréis luego en casa ya ya en casa o en vuestro o en vuestra organización o en vuestra familia o en, estamos hablando todo el rato de como parte de política o de movimientos sociales pero en realidad el liderazgo se puede hacer en cualquier tipo de, de grupo sí. un grupo de amigos una familia o sí. un, eh. un Vale, entonces viene aquí la pregunta, si somos tan guays, ¿por qué no estamos en el poder y ejerciendo vida por las mujeres mayormente? Eh, no alcanzáis a leer lo que viene aquí, supongo. Pero lo leo. ¿Dónde está, Wendy? ¿Dónde está Wendy? Entre estos 500 directores generales de las principales empresas de Estados Unidos, buscan 4 personas de origen africano, 26 mujeres y 15 de origen asiático. Esto es como lo de Wally. Así, directamente. La proporción es... Es catalosa. ¿Sabéis cuál es la proporción en España de mujeres directivas? No, no. No, no. El mismo. ¿Sobre 10 o como... 3 por porcentaje. Más. Más. ¿En 13? 20. En el IBEX, 20 por países eh, España hemos dicho que el 20 si os fijáis tenemos abajo a India y a Japón que son potencias mundiales de primer orden y que están todavía peor, o sea, lo de Japón <coughs> y, como siga Japón así para arriba y no avanza en derechos sociales, vamos a tener un problema gordo sí. Sí. En, la, en la otra columna veis de, de la encuesta que, que hicieron, que esto es de, de una que hicieron del de país, eh, saca los motivos por los cuales creen que las mujeres no tienen acceso a puestos de, de representación. Y en lo que veis en circulito, es la opinión de los hombres. Los ¿Vale? pues los hombres. Entonces, típico. Cultura empresarial excluyente para las mujeres. No, hombre, ¿cómo vais a...? No, a ser... eso es otro, otro planeta, eso ya es no pasa, diría, ¿no? Alguno. Pues sí pasa. Vale. ¿Por qué no habría mujeres en, en puestos de, de poder? Si estamos tan cualificadas y sí, si... Sí. si somos tan... Pues por Yo todo lo pasa. anterior y más. ¿eh? <coughs> si tienes que cuidar de tus hijos no puedes ir a... Liderar un país es que ahí está el Si tienes que hacer, que, que ese es el foco central. Si tienes que cuidar de tus hijos, si tienes que pedar, si tienes que hacer, si tienes que, pero tienes que decir, ese es el sutil material que no tienes que repetir... por qué ser tú, sino que compartir los cuidados, sí. que es una raíz, de... claro. la... o sea, por la conciliación familiar podríamos resumir ¿no? por la falta de concilación familiar ¿no? de, y falta de la propia cultura de que las mujeres eh, actuamos de una forma lo que decíamos de los lideratos las diferencias entre liderazgos y dado que igual es más agresiva una presencia masculina pues igual nosotras intervenimos menos nos involucramos uh -huh. menos y solo por la conciliación familiar ¿no? Aquí en las, en las fotos la de arriba, no sé si la llegáis a ver es esta, eh, este congreso que hubo por la lactancia materna. Sí, sí. Y la de abajo no está mal tampoco. Da. Obama así como que le da puro la chica ya agachada justo a la altura, no sé qué, y los otros dos perlas mirando así como... saltaron ¿no? encima de ella pues poco les falta parece sí porque el de la de acá, acá. Eh, os pongo estas fotos junto a estos textos tan inspiradores de sí. eh, que sí que existen planes y existen proyectos y estrategias aprobadas a nivel internacional para el desarrollo de, de los derechos de las mujeres y en el no no mujer, bueno, mujeres cuando llegó Bachelet se redactó todos estos objetivos para, para conseguir la mayor igualdad y que se contribuiría a la erradicación de la pobreza como que a nivel oficial está, hay muchas cosas ya escritas pero la realidad es el lado de allá Aquí tenemos unas fotos bastante ilustrativas la de arriba es, por pues, si no lo veis bien el Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo de 2012 que ahora seguirá muy parecido, que no hay ni una sola mujer. Esta la segunda es más de acá, la Conferencia de Presidentes Autonómicos del 17, que cuento tres mujeres, entre todos los presidentes autonómicos de España. La, la otra es la cumbre del, del G7, que tenemos a Merkel, ¿no? sí, Pero ya sabemos que ejerce un liderazgo súper masculinizado. Y la última de la, de la CD, Conferencia, Confederación de Empresa Española de Organizaciones ¿eh? de Empresarios, ¿no? Sí. Sí. Que también tenemos ya alguna mujer que siempre las en primera fila en plan de eh, que hay mujeres, que hay mujeres. ¿Eh? Pero bueno, pues es, es muy descarado, ¿no? Entre los objetivos de desarrollo del milenio también tenemos por escrito y aprobado por un montón de, de países promover la igualdad de género y otorgarles poderes a las mujeres como un derecho fundamental para el progreso eh, como una forma efectiva de combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades y estimular el desarrollo verdaderamente sustentable ¿Qué pasa? Que luego viene mujeres mujer en la esfera pública y tenemos aquí a... no sé si la reconocéis por el culo pero son la Leticia Bania y la ¿no? Jordania. No, sí. la, no, la bueno, de Estados Unidos. Unidos no, es la Carla no, ah, Bruni. La... Es la de la... La Con Sí, las mujeres de... Es verdad. Sí, sí, sí, sí. Claro, los hombres les habrán sacado la foto así y ellas la sacan de culo. Y abajo tenemos la de de una conferencia, si no recuerdo mal, de la Fundación Felipe González También podemos ver un poco en qué quedan en la realidad las, las donde se coloca a las mujeres. Porque no hay mujeres en puestos de poder, bueno, ya lo estamos viendo un poco. Este sería un. un pequeño resumen de las razones por las que no hay mujeres en los procesos de poder, como razones de peso. ¿Las leo o las leéis, Las vemos, sí. sí. Ausencia de modelos de liderazgo, eh, socialización que es el en el poder político <coughs> y cooptación masculina, que es una palabra un poco así. ¿Qué es eso? ¿no? Bien, ¿qué cooptación. Es, que eso pues no la cooptación bien. es lo que pasa, por ejemplo, en... ¿cómo se llaman los, eh, los masones, por ejemplo, que solo se contratan entre ellos y solo hacen negocios entre ellos, no de una manera así como planificada, ni porque hay una ley, sino porque hay una inercia... como las familias, ¿no? Antiguamente todo entre Exacto. ellos. En Entonces, todo se, se contratan entre amigos, entre coleguitas, entre realeza, y, es. y esto en la, en la esfera del género pasa lo mismo, que los hombres, por inercia cultural, tienden a contratar a hombres, a hacer equipo con hombres y a... Y a y a continuar reproduciendo modelos masculinos de liderazgo y de trabajo en equipo y de un montón de cosas. Cooperación. Eh, vale, tenemos aquí tres razones mmm, que podríamos enumerar unas cuantas más, pero por acotar. Y necesitaremos alguna solución también, ¿no? Digo yo. Ausencia de modelos de liderazgo. Hemos visto a Berta Cáceres y a Rigor Camecho, que son como así muy icónicas, pero tenemos más modelos de liderazgo que nos gustan. ¿dónde está Berta Cáceres? Entonces. ¿Qué pasa? pasa pero con el liderazgo. Berta Cáceres, si te das cuenta, antes de que la asesinaran no era tan conocida, no. Entonces... sí, Hay Muchas campesinas asesinadas, muchas. indígenas que no sí, han salido a Berta porque sucedió así, pero cosas libres. Hay, pero, sí, hay muchas sí. Sí da la misma importancia, la misma visibilidad a los, a los liderazgos femeninos que a los masculinos. No, obviamente no. Entonces, ¿cómo vamos a, a tener? O sea, y aunque existieran, si no se les da visibilidad, claro. o sea, pues una solución. Sería empezar a dar visibilidad más fuerte a los liderazgos femeninos, ¿no? Generar eh, referentes. Digamos. ahora, por ejemplo, en los libros de texto ya se está presionando para que empiecen a meter mujeres en la historia. No sé. No, pero, pero falta mucha pedagogía ¿eh? porque hay muchísimas mujeres también que dan ese poder a, a los hombres sí, sí, sí, sí. es decir, el liderazgo le buscan más en la o sea, es que hay tantísimo que hacer en este aspecto es tarea de de todas y de educacional de... La de, de... ¿Claro? Sí. política es entender que es liderazgo feminista, es resignificar ese liderazgo que el que hemos estado utilizando hasta ahora nos ha traído a donde estamos, y no... entonces es resignificarlo, saber qué compone y una vez eso decir vale pues quien cumpla todas estas condiciones o quién es mejor porque no es una persona sola sino serán varias, entonces podremos empezar a darle visibilidad ¿no? Sí, generar Aparte de seguir eh, la cesta que no pongas siempre a la misma y esas cosas le pongas siempre en el micro claro. a la persona. Lo <risa> que me refiero es hacer, a, a generar nuestros propios modelos y darles visibilidad, ¿no? Como hacer, bueno, a ver, ah, no queremos jugar a esto, queremos jugar a nuestra manera. Entonces, es que incluso en casa. Pasa que, sí, sí, totalmente. Eh, creo que lo que, que lo que se ha producido durante durante muchísimos años de hoy, históricamente ha sido que desde eh, los partidos, las organizaciones, eh, la familia, lo, todos los lugares que puedan ser referenciales en las que las mujeres hemos ocupado cargos eh, de liderazgo, por decirlo de alguna manera entre comillas, ¿verdad? que hemos liderado desde la familia hasta cargos de poder o en cualquier tipo de lugar lo hemos hecho desde una estructura que ya ha estado construida para que nosotras formáramos parte de ella con, bueno, ahora está, no está, pero lo que ponía Laura de, de liderazgo femenino ¿verdad? y liderazgo masculino esos esos valores digamos, que hemos incorporado. Las mujeres de que eh, por más que lideremos, lideramos dentro de unos eh, códigos donde tenemos que ser más solícitas, eh, escuchar más, eh, ser más comunicativas, somos más simpáticas, somos eso lo tenemos tan asumido ¿verdad? que repetimos esa misma, eh, perpetuamos ese modelo y nos salimos de él. Entonces, el, el, en realidad, para poder ejercer de otra manera lo que tenemos que hacer es construir eso, no Resignificar, como decía ahora Belén, y darle realmente un significado en el que nosotras podamos ejercer unos liderazgos okay. que no sean masculinos con todo lo que ello implica, pero que tampoco sean femeninos con todo lo que nos han dicho que eso implica. ¿Mm? Entonces, esa es la cómo hacemos esto no, no seguir el guión, ¿no? Un poco, exacto cómo hacemos para no repetir esta forma de liderar y salirnos de ese guión y hacerlo a nuestra manera cuál es nuestra manera cuál es nuestra manera de hacer esa es la que es lo que tenemos que profundizar. No solamente eso, sino que el aprendizaje parte también de que entre nosotras visibilicemos esas dificultades que tenemos para gestionar esos roles impuestos. Y muchas veces no, no tenemos herramientas para hacerlo, no lo sabemos hacer. Y nos cuesta, no tenemos recursos. No, y que a veces para, entonamos muy rápido y rápido. Para, para saber, sí, no, para, sí, para apostar no. por la otra, para pero dejar hacer, para no, hacer, para eso, no criticar, para, para permitir que se equivoque y apoyar, para, esos son valores que, en los que tenemos que trabajar. Mm -hmm. Ahí están los valores que no son estos valores claro. de liderazgo feminista claro, que, pues, no, que veníamos acá. Claro, ahí nos faltan herramientas, claro. eh, aquí se, se ponen algunas posibles opciones por donde se pueda llegar como mínimos, de establecer redes, construir alianzas también con los compañeros, reconocer nuestras habilidades, empoderarnos, etcétera, etcétera, y cosas que estáis diciendo vosotras. Y, y lo que os íbamos a proponer ahora era hacer como nuestra caja de, de, de herramientas propias ha traído Mariela, una caja bonita que se me ha currado pues, ¿vale? y os vamos a dar unos favoritos para que a modo de, de cierre un poco de la sesión, escribáis herramientas en base a lo que hemos estado hablando ahora y os pondré también un vídeo aquí por si no estáis inspiradas pues esto es un poco de, de inspiración y, y bueno, un poco lo que, lo que os parezca necesario y que ayude y que aporte y que es como incluso imprescindible si queréis o que os apetezca lo ponemos en el papelito, lo doblamos y luego cuando esté ya en la caja lo abrimos y los lo, lo leemos todos en el limón parece? además que con esta carta de herramientas trabajaremos para la próxima sesión en la que trabajaremos específicamente con las dificultades que encontremos en el relacionamiento entre nosotras en los ámbitos de poder y, y cómo manejarlo y las estrategias utilizar Vamos a trabajar con el diálogo, foro, multiplicándonos. Sí, Gracias. y educación para la comprensión de nosotras mismas. La deconstrucción de la sociedad patriarcal que nos ha venido impuesta deberá ir acompañada de una inmensa labor pedagógica en la que el hombre Implicarse Implicarse, muy bien es que como está escrito cortado Ya no bueno, pueden comentar si quieren algo alegría hacer las cosas de otra manera más cercana y más natural acciones un suelo en común un suelo en común que pisar que nos une abrir, ser y punto terminar con las diferencias y los prejuicios el odio, la envidia mirar experimentar desde dentro entender que no hay por qué conformarse con el marco ser arquitectos de la vida de la vida humana. penalizar o dejar de premiar el individualismo Soloridad, difundir, promocionar respetar y aprender y poner en valor el trabajo de la compañera y de todas las mujeres ah, se muchas cositas de las que hablamos ¿no? redes sonoras de barrio de pueblo, de ciudad, de vecinas más apoyo Necesitamos un vehículo de comunicación atractivo con mensajes integradores. Que si somos vamos, que, nos peguen, que nos dejen de la vez que nos mostramos. Educación formal e informal. Empoderamiento personal. Políticas públicas de cuidados dejar redes de abajo y escuchar todas las voces, no solo los estudios feministas académicos, ocupar espacios públicos. Yes.